Muy bien, hoy les vamos a presentar un nuevo producto Bueno, realmente son dos eh, Es una compañía inglesa que se llama Provis Y bueno, este es uno de ellos Esta es la chamarra La chamarra de Provis eh, es un modelo que se llama Reflect 360 Y como pueden ver, o ya verán en unos minutos Es completamente reflejante La chamarra aparte tiene tela resistente al agua Y tiene un fit muy bueno Viene por tallas, chica, mediana, grande, extra grande Pero lo importante de todo esto es cómo lo puedes realmente ajustar a tu, a tu cuerpo perfectamente. Y otra cosa que se aprecia mucho es de que las bolsas están ubicadas en zonas como fácil de moverlas en la bicicleta y están selladas, entonces no vas a tener ningún problema de, de que entre el agua ahí y cualquier cosa de ese tipo. ¿no? También la chamarra tiene el cuello bastante digamos, rico, tiene como un afelpado ligero, entonces en calor pues no, digo, no es de que te va a estorbar mucho, pero en frío si te la cierras completamente sí se, se, se pues aprecia en ese detalle. ¿no? El fit de la chamarra, muy bien diseñado, chamarra para bici. Entonces vamos a encontrarla un poquito más larga en la zona trasera, lo cual siempre va a ser positivo para la postura de la bici. También tiene una, aquí este, una bolsa bastante amplia y en la parte de arriba un poquito de ventilación sin que afecte el tema del agua. el chaleco de provis y igual mismo tema con la chamarra completamente reflejante pero en versión chaleco ¿no? entonces para aquellos que quieren algo para correr incluso para sacar el perro o obviamente eh, la bicicleta un rutero alguien que sale temprano de la montaña todas estas situaciones pues, es una super opción ¿no? obviamente también para ciudad como ahora que no hace frío un chalequito para que primero no